¡Muy buenas! Hoy les voy a mostrar cómo cambiar de, de formato en casa. Lo primero que vamos a hacer es ir a preferencias. Luego que estamos en preferencias buscamos la opción de videos de grabación. Aquí en esta opción vemos los diferentes formatos que podemos cambiar. Lo siguiente que haremos para poder guardar un formato de estos es darle a la x al darle a la x podemos configurar el formato que queramos de guardado y volvemos a poner nuestro formato de mp4 si quisiéramos guardar automáticamente y no que nos pregunte podemos hacer clic en este botón de no quererlo volver a hacer clic de nuevo y le damos a la x para guardar los cambios es cuanto a este video. Hasta la próxima.